Muy buenos días. Eh, continuamos en este segundo encuentro de educación ambiental. Muchísimas gracias a las personas que nos estén sintonizando, que estén con nosotros en este en esta primera actividad que vamos a hacer dentro del marco de las ponencias de lo que sería el área temática de agua, energía y políticas de este segundo encuentro de educación ambiental de la región huetar Caribe. Adaptación, resiliencia y sustentabilidad. En esta oportunidad nos, nos acompaña, <coughs> disculpen, el doctor, este, docente Carlos Andrés Masuera García de la Universidad de La Salle y el profesor, el doctor es docente en gestión ambiental y desarrollo sostenible, es máster en gestión ambiental y desarrollo sostenible y doctor en mediación pedagógica, ingeniero ambiental y sanitario con experiencia específica en infraestructura urbana, redes de aguas, es especialista también en eh, ese, ese especialista en atención plena la actividad que vamos a desarrollar hoy justamente pretende romper un poco el esquema desde un inicio y este sin más preámbulo los dejo con el doctor este, don carlos para que él nos brinde eh, la actividad que nos trajo el día de hoy. Muchísimas gracias, don Carlos, por acompañarnos y aquí estamos, igual en el desarrollo de la actividad, vamos a tener el Facebook Live habilitado, los comentarios los pueden desarrollar y también hacer preguntas de lo que ustedes gusten y muchísimas gracias por acompañarnos. Don Carlos, todo suyo del escenario. Fernando, muchísimas gracias, un saludo muy especial eh, para vos, para Sebastián, para toda la mesa de trabajo y todas las personas que nos acompañan. Eh... Sí, como bien lo dice Fernando, mi nombre es Carlos Andrés Mazuera eh, y tengo poco más de 20 años de estar eh, con la vista, la mente, el pulso puesto en los aspectos ambientales desde la parte técnica. Mi formación básica es en ingeniería eh, y, y en el con el pasar del tiempo, va uno dándose cuenta que por más tecnología que, que implementemos, eh, por más sofisticada que sea la tecnología, por, por más eh, moderna, por más increíble, por más absoluta, por más grande, después de 20 años de estar trabajando desde, el, desde la parte técnica, eh, la deuda del ser humano con el medio ambiente es, es cada vez mayor. Y eh, esto es un indicador importantísimo de que nos falta indiscutiblemente algo, algo, algo. Hay un vacío muy grande porque cada vez nos preparamos más, cada vez se involucra más gente. Sí, al principio eran por allá 20 loquitos en los años 60, después se le fue sumando a algunas personas y fue comenzando a tomar bola y ya comenzamos a incluirlo en políticas. A partir de ahí comenzaron... Eh, los científicos y los técnicos y los industriales y todos a sacar las mejores tecnologías. Tenemos, imagínense, osmosis inversa, ultrafiltración. Tenemos eh, la capacidad nosotros de medir la profundidad de los mares, ¿no? Lo que ustedes se imaginen, lo máximo, lo máximo. Y no somos capaces y cada vez nos alejamos más. La deuda de la humanidad con el medio ambiente eh, es cada vez mayor, ¿no? Nosotros... No solamente es que pudiéramos, sino que debemos seguir hablando eh, sobre el agua, sobre el aire, sobre la formulación de políticas, sobre las técnicas de limpieza, sobre las eh, nuevas tecnologías, sobre todo esto. Es muy importante seguir hablando, pero, pero el comportamiento del ser humano tenemos que eh, también seguirlo cambiando. Y cambiándolo de fondo, ¿sí? eh, De fondo es en el diario vivir, en el constante sentir, en la forma de hablarnos, en la forma de sentirnos. Después de, de, de mucho tornillo, de mucha matemática, de muchas ecuaciones, de muchas fórmulas, de mucha ingeniería. Después de 20 años de todo eso, en la maestría de gestión ambiental y desarrollo sostenible, eh, de la cual formo parte en la Universidad de La Salle y que invito a todo el mundo a que se sume a, a vivir una nueva visión en donde, en donde se pone sobre la mesa que, que además de la técnica, que además de todos los conocimientos que venimos construyendo para formular y reformular eh, nuestras formas, también tenemos que hablar de amor, también tenemos que hablar ...de compasión, también tenemos que hablar del cuidado esencial. No, no únicamente eh, la parte técnica y no únicamente la aplicación de la gestión ambiental y de los modelos de desarrollo... ...en el momento de documentarlos o de presentarlos, sino más bien en el diario vivir. En, en, en, en la forma constante de sentirnos, de querernos, de referirnos a nosotros, de ponernos atención, ¿sí? La crisis ambiental nace en, en la construcción de, de, del pensamiento humano. Yo me he puesto a pensar y yo pensaría que todo este planeta tan fabuloso que tenemos sería posible sin, sin, sin, sin esa construcción humana sin muchas de sus formas. Y mucho de lo que nosotros vivimos diariamente eh, nace eh, en, en, en una forma de construir nuestros, nuestros pensamientos que no necesariamente tiene que estar consciente. La podemos tener nosotros, de hecho, el 99% de nuestros pensamientos pasan directo y ni los... Ni, ni, ni nos acordamos, ni les prestamos atención, eh, van en un automático. Entonces, en esa construcción automática, nosotros comenzamos a validar una serie de supuestos que nos fundamentan en sociedad y que hemos desarrollado culturalmente a través de miles de años. ¿sí? Entonces, comenzamos a validar eh, construcciones básicas como la división. Eh, propia del ser humano con su propia naturaleza, inclusive su, su propia composición eh, física y emocional. Sí, algunos por allá piensan por un lado y existen por el otro. Y con el pasar de los años, además, comenzamos a hacer una serie de formulaciones, inclusive científicas, que nos convencen que la división y que la reducción es normal y entonces a partir de ahí y no quiere decir que sea malo porque es importante también reconocer que estas visiones mecanicistas y reduccionistas pues también nos hemos permitido identificar y jugar interpretar y, y, y convivir con el medio y desarrollarnos para lograr lo que somos hoy en día pero de alguna forma también negamos la complejidad de la existencia iluminamos únicamente eso eh, ¿no? como cuando uno va caminando en la noche y lleva un foco en la mano entonces uno prende el foco y el foco nos muestra con mucha claridad solamente lo que el foco nos quiere mostrar todo lo demás lo desaparece entonces esa, esa visión mecanicista mecanicista nos, nos en, en, de cierta forma nos, nos ha brindado eso nos ha iluminado muy bien algunos, algunos aspectos pero nos ha desvanecido toda la realidad y la complejidad de la realidad y con unos convencimientos, pues, como les decía, de, de los más profundos, es esa, es, es esa concepción que nos desagrega. En donde el ser humano eh, está por encima de todo lo demás. Y entonces las corrientes decían que nos ponían eh, toda la naturaleza en nuestro servicio para que nosotros la administráramos. ¿no? Eh, y por eso nos cuesta mucho reconocernos en esa otredad. No nos reconocemos normalmente, tenemos que hacer una reflexión de reconocimiento. Para poderme sentir yo en todos los demás seres, para poder yo reconocer mi existencia y la existencia del otro de manera natural. ¿Sí? tan así es que como especie nos hemos tenido que, que legislar y con los más absurdos conceptos de que cualquier ser viviente podría imaginar imagínense que nosotros nos prohibimos matarnos los unos a los otros qué otra especie tiene una condición de esas y nosotros somos los inteligentes nosotros no nos reconocemos en nuestra propia naturaleza bueno uno podría generalizar, pero creo que de manera genérica muchos de nuestros pensamientos y la, la, la base constructiva de nuestros pensamientos tienen esa limitante que no nos reconocemos en la otra edad. A nosotros nos, o a muchos de nosotros nos cuentan que es que nosotros vinimos al planeta Tierra a algo. Oh, tu misión en el planeta es esta, tú vienes al planeta Tierra esta, nosotros venimos vosotros venís, pero resulta que no, nosotros no venimos al planeta Tierra. A nosotros nos produjo el planeta Tierra. Nosotros estamos compuestos hasta la última molécula de nuestra existencia. Es, es, es, es, proviene del planeta Tierra, ha estado aquí por miles de millones de años y ha conformado miles de millones de otros seres vivos y, y ha estado conformando una totalidad durante miles de millones de años. Nosotros no vinimos en un asteroide y caímos acá como pudimos, como el superhéroe americano o algo así. No, nosotros eh, formamos parte de un proceso constructivo, dinámico, interdependiente de todos los seres y de toda la existencia aquí en el planeta pero a nosotros nos cuesta reconocernos ahí. Y nos cuesta reconocernos aquí. Entonces, hablar de agua, hablar de energía, hablar de recursos, hablar de, de, de, del ambiente biológico, del ambiente físico, sin reconocerse uno mismo ahí, puede de pronto, yo no sé si carecer de sentido, pero sí de pronto puede como desviar un poquito ese sentido natural innato que todo ser humano tiene y es, y es reconocerse en su propia naturaleza. Yo, yo les hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron en la naturaleza? Ojalá pudieran responder algunos por medio del chat o de... ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron ustedes con la naturaleza? Yo les, les voy a dar un, un minuto para, para pensar en esto, que hagan la reflexión. Yo no, no estoy viendo el, el, el live, el, mi única referencia es el chat privado del, del StreamYard, entonces yo les agradezco a los administradores si de alguna forma me pueden hacer un, un, un comentario de, de, de feedback aquí. Caso, en este caso don Carlos, también podemos ver los comentarios en la parte del, de la parte del banner a mano derecha en Comments, también comments. pueden ver los Ajá, ahí vemos los comentarios y la gente que les invitamos a que nos acompañen, participen hoy en la mañana, dice Penn Perkins por dicha, buenísimo muchísimas okay, gracias buenísimo. por estarnos acompañando buenísimo así sucesivamente cada uno tendrá su respuesta eh, y yo les doy la mía, y, y, y quisiera ponerlo sobre la mesa y en reflexión, y yo quisiera comentarles que yo constantemente estoy con la naturaleza. Porque es que resulta que yo soy un ser natural, como todos ustedes lo son. Somos seres naturales orgánicos, ¿sí? creados por un proceso autopoyético, en una interacción y en una interdependencia con todos los demás seres vivos, orgánicos inorgánicos, con los que compartimos este planeta. ¿Sí? Entonces, de fondo, hay más razones para sentirnos en esa totalidad, para, sent para sentirnos nosotros eh, parte de un sistema magnífico, el cual debemos cuidar y respetar como si fuéramos porque somos nosotros mismos. Nosotros como, como seres vivientes tenemos eh, unas virtudes naturales con las que nacemos todos los seres y las tenemos. No, no, no, no las tienen que sembrar, no, no las tienen que enseñar, porque por lo menos una vez en la vida nosotros hemos sentido el amor. De alguna forma, sin necesidad de que nos expliquen, oiga, eso es amor. Y sin necesidad de que seis meses antes un profesor nos haya leído una cátedra indicándonos qué es el amor. Lo hemos sentido. ¿Alguna vez en la vida hemos visto una situación que nos haya generado tristeza? Naturalmente. ¿Alguien alguna vez recibió una clase de compasión en la universidad o en el colegio? ¿Alguien alguna vez ha dejado de sentir o de tener un sentimiento de compasión en toda su vida? Entonces, esas virtudes son naturales. Las tenemos todos los seres humanos. Y existen eh, técnicas que nos permiten como, como despejarlas, ¿no? Eventualmente, lo que pasa es que eh, si no las eh, tenemos muy presentes, eh, como que se van opacando. Y se van opacando por lo que hablábamos al principio que tenemos eh, dentro de nuestra forma de ser. Una, unas formas complejas y dentro de esas formas complejas, por ejemplo, por ejemplo tenemos una que nos gobierna y es la mente. El, el ser humano comienza a construir su existencia desde el lenguaje, ¿no? A partir de cierto momento, ese, ese, ese bebecito que llega de un silencio profundo y, y nace y emerge en esta existencia con todos sus pares y su mamá y su papá y sus seres más cercanos comienzan a hablarle en... en en un lenguaje específico y entonces nosotros comenzamos a aprender a, a, a identificar nuestra relación con el medio en donde nos desenvolvemos a partir del lenguaje y si nos damos cuenta hoy por hoy casi que absolutamente todo lo lenguajeamos y constantemente tenemos una voz interna que está hablando bla bla bla bla bla bla muy rara vez le ponemos atención muy muy muy rara vez entonces, cuando esa voz está hablando, está construyendo hábitos mentales. ¿Sí? Y cuando esos hábitos mentales son repetitivos, entonces, eh, construye ya como personalidades. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí es que nosotros podemos decir que es nuestra propia mente la que construye nuestra realidad. Porque cuando nosotros estamos construyendo hábitos, estamos desarrollando nuestra personalidad, pues estamos interviniendo o estamos definiendo por dónde vamos a, a, a caminar nuestros, nuestros mapas, ¿sí? nuestras cartografías. Entonces, eh, algo muy importante y que nos permite, primero, hacer lecturas propias de, de nuestro ser y a partir de ahí fortalecer toda la emergencia de estas virtudes naturales que tenemos para cambiar la forma de construir nuestros pensamientos de fondo. Y a partir de ahí, lo que llamamos la conciencia ambiental deja de ser algo que tiene que ser inculcado, porque es algo que emerge naturalmente en el ser. Porque viene la naturaleza amorosa, porque viene la naturaleza compasiva porque viene la necesidad y el gozo de la, del cuidado esencial de, de procurar el bienestar de todos los seres vistos en uno mismo. Dentro de una visión compleja. Y esto se logra a través de la atención plena. Y la atención plena es permitirnos ser conscientes de nosotros mismos en todos los instantes. De nosotros mismos y de toda la fenomenología que sucede en nuestro interactuar y en nuestro desarrollarnos con todo el medio. ¿Sí? De ahí la necesidad de reconocernos en, en la vida, de cumplirle la cita a la vida. Y entonces ya comenzamos a hablar de ambiente, en otras palabras, y de educación ambiental. Superamos, no no, no, no, es que no sea importante, pero adicional a todos los elementos técnicos que nos ayudan a mitigar el impacto que evidentemente la humanidad está ejerciendo, a proteger el recurso agua y todo lo que conlleva la, la gestión ambiental, podemos llegar directamente a la parte esencial del ser humano. Para que la gestión ambiental y para que la visión ambiental no sea la tarea de 3 a 4 de la tarde. Ni la presentación que tengo de 9 a 11. Sino que sea una, una, una, una vocación constante, un precepto de vida. Siendo consciente de todos mis actos, siendo consciente de todo lo que sucede conmigo aquí y ahora, disfrutando la maravilla del momento, de lo que está sucediendo. No, hay, no está pasando absolutamente nada más. Entonces, es lo que sucede en este instante. Es, es aprender a vivir y a disfrutar y a sentir con toda atención, con toda placidez, lo que está sucediendo aquí y ahora. Es atención. Entonces es, y la invitación de fondo, y, y creo que es el mensaje que yo vengo a dar en, en los términos de, de, de educación ambiental, y es la transversalización del sentipensar ambiental en todos los espacios, por supuesto si hablamos de... De, de, de educación ambiental, pues hablemos de los espacios académicos, pero no solamente de los espacios académicos ambientales, no solamente de la, de, de la clase de educación ambiental, ni de recurso hídrico, ni de recurso agua, sino también de los niños en la clase de pintura. De toda la comunidad infantil que está atravesando ahorita sus cursos desde de kinder, hasta los más grandes al final de sus procesos de formación, que en todos los espacios tengan por lo menos 10 minutos de desarrollar y fortalecer técnicas de atención plena, de ser conscientes de ellos mismos, de ser conscientes y estar presentes aquí y ahora. Porque a través de estos ejercicios, eh, suavizan sus rigideces, ¿Sí? y permiten emerger y liberar y darle, yo digo limpiar, sacudir, y después sacarle brillo, y lucirlas con, con toda la potencia del mundo, esas virtudes que nos tienen vivos, que nos han construido, que son el amor, la compasión y la capacidad de cuidado. ¿Sí? Y para esto, entonces yo eh, les traigo dos ejercicios muy elementales. Me adelanto con el segundo porque es el más fácil y, y es tan fácil como contar hasta 10. Entonces yo los voy a invitar en el segundo ejercicio a que contemos repetitivamente de 1 a 10. Dentro del marco de una técnica que les voy a explicar a continuación. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que se sienten lo más cómodos que puedan, con toda la comodidad del caso. Los que se quieran sentar en el piso, se pueden sentar en el piso. Los que se quieran sentar en un asiento, lo pueden hacer. Los que se quieran acostar, lo pueden hacer. Lo más cómodo posible. Que no les vaya a causar somnolencia solamente y que podamos estar atentos y presentes en el ejercicio que, que estamos haciendo. Eh, ok, la posición de las manos, yo los invito sencillamente... No está conectado, don Carlos. Se Parece ser que se le desconectaron sus, sus audífonos. Por eso no lo, no lo escuchábamos. ¿Su micrófono? Parece, ahí lo ahora sí, Ahí sí, estamos. Perfecto. Bueno, Gracias. Estamos yo creo usted. puedo utilizar un cojín. Eh, este cojín, digamos, que nos, nos permite algunas comodidades para hacer estos ejercicios sentados en el piso. Podemos cruzar los pies. Esta postura, como yo lo tengo, un pie enfrente del otro, es la postura birmano, sentado birmano. Eh, nos da flexibilidad en las piernas, pero nos va a obligar a ejercer alguna fuerza en la espalda. Podemos hacer cuarto de loto, que es con un empeño encima de la pantorrilla de la pierna opuesta. Es un poco más tensa para las piernas, pero nos libera un poquito la espalda. Podemos hacer medio loto, que es un empeine en el muslo de la otra pierna, las rodillas procurando apoyar el, el suelo, o podemos hacer loto completo, que es con un empeine sobre una pierna y el otro empeine sobre la otra. Este todavía es un poco más tenso, lo, hay personas que lo ponen aquí arriba, pero yo no lo logro, sin embargo, tranca lo suficiente la espalda para dar libertad de expresión. La postura de las manos, la mano derecha con la palma hacia arriba, la mano izquierda sobre la mano derecha y tocamos los, las puntas de los dedos formando como un ojito. Entonces, en la posición más cómoda en la que esté cada persona, les voy a pedir que hagan conciencia de su respiración. Inhale, consciente de cada inhalación. Y exhale, consciente de cada exhalación. Vamos a repetir esto durante un minuto. Conscientes únicamente de la respiración. No hay nada más en la mente. Inhalamos conscientes de cada inhalación. Exhalamos conscientes de cada exhalación. Relajamos el cuerpo, relajamos la mente. Llevamos toda nuestra atención a los párpados. y sentimos los párpados les pedimos que se relajen y sentimos como se derriten sobre nuestros ojos y somos conscientes de nuestros ojos Vamos llevando toda nuestra atención a la nariz. Somos conscientes de nuestra nariz, de los hoyos por donde sale el aire. Conscientes de cada inhalación, sintiendo el aire frío que entra. Conscientes de cada exhalación, sintiendo el aire caliente que sale. Es lo único que sucede en este instante, no hay nada más. Llevo toda mi atención a mis labios. Esbozo una ligera sonrisa, permitiendo que los músculos de la cara se derritan y se relajen. Puedo apoyar la punta de la lengua en la base de los dientes. Inhalo consciente de cada inhalación y exhalo consciente de cada exhalación. Relajo la mente y le pido silencio a la voz interna. No hay palabras en mi respiración. Inhalo firme y en silencio consciente de cada inhalación. Exhalo firme y en silencio, consciente de cada exhalación. Si algún pensamiento llega a mi mente, no me engancho, no le peleo, sencillamente lo identifico y lo puedo etiquetar, le puedo decir pensamiento, lo reconozco y lo dejo ir, llevando toda mi atención a cada inhalación y a cada exhalación. A partir de la próxima inhalación, voy a comenzar a contar cuántos segundos dura la inhalación. Inhalo 1, 2, 3, 4, lo que dure mi inhalación, sin forzarla, sin cambiarla. Inhalo contando, exhalo firme y en silencio. A partir de la siguiente exhalación voy a contar cuánto dura también mis exhalaciones, inhalo 1, 2, 3, 4, exhalo 1, 2, 3, 4, lo que dure naturalmente cada inhalación y lo que dure naturalmente cada exhalación. A partir de la siguiente exhalación, voy a agregarle dos segundos a cada exhalación. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y repito el ejercicio durante los próximos dos minutos. A partir de la siguiente inhalación le pido silencio a mi voz interna y solamente escucho mi inhalación y escucho con total atención cada exhalación. Ahora llevo toda mi atención a la planta de los pies. Siento la planta de mis pies, soy consciente de cada una de sus partes. Me imagino que comienza a brotar agua del suelo en el salón en donde estoy y comienzo lentamente a sentir la humedad en la planta de mis pies siento el frío y siento como el nivel del agua comienza a subir lentamente por mi empeine hacia el tobillo Siento el agua fría en mi tobillo y sigue subiendo lentamente a través de las pantorrillas. Soy consciente de mis dos tobillos y de mis dos pantorrillas. Siento el agua llegando a mis rodillas y soy consciente de mis rodillas. Siente el frío, sigue subiendo el agua a lo largo de mis piernas, la siento en los glúteos, en la pelvis. Y va subiéndose a la parte baja del abdomen. Lentamente va subiéndose a la boca del estómago. Sintiendo plenamente la espalda media. Sigue subiendo. Y siento que llega a los homoplatos cubriendo el pecho, clavícula, y se siente el frío del agua en la base del cuello. Lentamente sigue subiendo. La siento en el mentón detrás de las orejas, cubre mi boca, toca mi nariz y en la siguiente inhalación siento como el agua penetra todo mi cuerpo, me llena de vida y es la misma agua que compartimos todos los seres. Y sigue subiendo y cubre los ojos. Y sigue subiendo, nos cubre totalmente hasta llenar el cuarto en donde estamos. Y sigue creciendo y cubre todos los seres. de la siguiente inhalación. Inhalo firme y en silencio y exhalo contando. Uno. A lo largo de toda la exhalación. Inhalo y exhalo. Dos. Inhalo consciente de mi inhalación y exhalo contando. Tres a lo largo de toda la exhalación. Y continúo esta cuenta hasta 10. Cuando llegue a 10, vuelvo a comenzar en 1. Y esto lo vamos a hacer por los próximos 3 minutos. Si algún pensamiento viene a mi mente, es normal, sencillamente lo acompañamos, lo etiquetamos, lo identificamos y lo dejamos ir volviendo a la cuenta. Viviendo en atención plena me permito fortalecer virtudes y vivir en armonía con la vida. Consciente del sufrimiento causado por la destrucción de la vida, me comprometo a cultivar la compasión y aprender formas de proteger la vida de las personas, animales, plantas y minerales. Tomo la firme determinación de no matar no dejar que otros maten, no tolerar ningún acto mortal en el mundo, ni en mi pensamiento, ni en mi forma de vivir.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 Consciente del sufrimiento causado por la explotación, la injusticia social, el robo y la opresión, me comprometo a cultivar la benevolencia y aprender formas de trabajar por el bienestar de las personas, animales, plantas y minerales. Practicaré la generosidad compartiendo mi tiempo, energía y recursos materiales con aquellos que están necesitados. Tomo la firme determinación de no robar y no poseer nada que pertenezca a otros. Respetaré la propiedad de los demás, pero impediré que otros se aprovechen del sufrimiento humano o del sufrimiento de otras especies de la Tierra. Escucha profunda y palabra afectuosa. Consciente del sufrimiento causado por hablar inconscientemente y por la incapacidad de escuchar a los demás, me comprometo a cultivar la palabra afectuosa y la escucha profunda a fin de aportar alegría y felicidad a los demás y aliviar el sufrimiento. Sabiendo que las palabras pueden crear felicidad o sufrimiento, tomo la firme determinación de hablar con sinceridad con palabras que inspiren autoconfianza, alegría y esperanza. No propagaré rumores cuya veracidad desconozcan y criticaré o condenaré cosas de las que no esté seguro. Me abstendré de pronunciar palabras que puedan causar división o discordia o que puedan provocar la ruptura de la familia o la comunidad. Me esforzaré al máximo para reconciliar y resolver todos los conflictos por pequeños que sean. Lentamente, a medida que cada quien quiera irse reincorporando, puede abrir los ojos y volver a estado normal de conciencia. Y el mensaje es una práctica es una práctica de despertar y este despertar es básicamente de reconocer los pensamientos, la capacidad de la mente humana y de, rec de reconocer la capacidad propia que tenemos de decirle a esa voz interna, déjame formar parte de la ecuación, no, no, no te vayas todo el tiempo en automático porque yo quiero cumplir la cita a la vida, yo quiero estar presente. Cuando nosotros estamos eh, haciendo esta actividad con la mente en otra parte, le estamos faltando esa, esa cita a la vida, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes saben quién es Thich Nhat Hanh, es un eh, monje eh, vietnamita que ha trabajado eh, en temas de paz en condiciones de guerra desde que fue la guerra y el, confrontación de Vietnam y los Estados Unidos, él iba a Estados Unidos a hacer eh, charlas y a, y a dialogar inclusive con los veteranos de guerra y a establecer lazos de, de paz entre, entre los vietnamitas y los estadounidenses, dada la situación de guerra. Y él tiene un cuento eh, de uno de esos recorridos que lo hacía con un amigo suyo que se llamaba Jimmy y cuenta que cuando estaban eh, haciendo esos recorridos alguna vez pararon en algún lugar a comerse una mandarina debajo de un árbol y que Jimmy comenzó a hablar desesperadamente sobre algunos planes que tenían para el futuro era, ahí la mandarina desaforado, así no había comido, no se había comido un, un gajo de mandarina cuando ya tenía tres más en la boca tipo pensando en que cuando lleguemos a tal parte vamos a hacer esto o lo otro y entonces eh, su interlocutor le dice que tiene que calmarse quien no ha podido comerse ni siquiera un gajo de la mandarina conscientemente por estar pensando en los planes del futuro. Y eso es algo que nos pasa constantemente. El tipo no supo, no pudo identificar a qué le sabe la mandarina, no pudo identificar su textura, no pudo identificar si estaba fría, caliente, si refrescaba o no, porque su mente estaba en otra parte. Entonces no le estaba cumpliendo la cita a la vida. Entonces, la... El mensaje de fondo es que aprendamos a ser conscientes, la técnica de la respiración es porque la respiración la tenemos todo el tiempo con nosotros. Para cualquier cosa que vayamos a hacer en la vida, regalémonos cinco minutos de atención plena en nuestra respiración. Cuando somos conscientes de nuestra respiración y aprendemos a ser conscientes de nuestra respiración y en ese ejercicio identificar nuestros pensamientos, eh nosotros adquirimos capacidades, capacidades de estar conscientes en la ecuación de la vida, en la emergencia de la experiencia. Entonces, esa es la invitación, a fortalecerse como personas a partir de la atención plena. Estos ejercicios nos ayudan a alinear, por ejemplo, la concentración, la voluntad, nos da claridad mental. Cuando meditamos y le pedimos silencio a la voz interna, eh, estamos como... Barriendo un poquito la casa, quitando un poquito de desorden, abriendo espacio para que puedan fluir nuevas ideas y poder ver con claridad el panorama. Entonces, más que una práctica espiritual, es una práctica diaria, es una fortaleza vital y que permite que naturalmente emerja el, el sentipensar ambiental. Los seres humanos no necesitamos que nos prohíban matarnos entre nosotros, eso sobra. ...como sobra la necesidad de pensar en hacer gestión ambiental porque nosotros no podemos tener en nuestro corazón y en nuestra visión de vida ninguna actividad que atente contra el bienestar de ningún ser, es decir, del medio ambiente, entonces en la medida en que nosotros despertemos y mantengamos brillante, muy despercudida y podamos mostrar con orgullo nuestra naturaleza, vamos a estar haciendo gestión ambiental constantemente desde lo más profundo de nuestros corazones... Después de esto, empecemos a hablar de agua, empecemos a hablar de energía, empecemos a hablar de políticas ambientales, pero no dejemos de fortalecer el corazón de las personas. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por su atención y ha sido un, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, don Carlos. Realmente renovador. Lo hice, hice todo el ejercicio y... y ay, no me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Yo, no, no, yo no escucho. Eh... Qué raro, ahí el anfitrión, no sabemos, estamos, sí se escucha, ok, perfecto, entonces eso sería, muchísimas gracias a don Carlos, creo que se le se le había desconectado un poco el audio, pero en este caso era principalmente darle las gracias a don Carlos por esta actividad, esta, definitivamente esta reflexión, yo tuve el espacio de hacerlo, y bueno, continuamos en el encuentro, Agradecerle de nuevo a don Carlos y en esta oportunidad continuamos con la ponencia por parte del compañero, el licenciado este, Mario Bonilla Chaverri. Él es licenciado en Sociología por parte de la Universidad de Costa Rica, actualmente estudiante de cuarto año de trabajo social en la misma universidad. En su, ses en su tesis de licenciatura abordó el tema de la identidad colectiva a partir de gestión social y cultural en el distrito de Peralta en Turrialba laboralmente se ha desempeñado en la coordinación y el monitoreo de programas con poblaciones históricamente excluidas, utilizando la sistematización de experiencias como principal fuente de trabajo desde el año 2020 y forma parte del proyecto Agua, Lucha y Justicia Ambiental del Caribe Norte de la Universidad de Costa Rica, obteniendo e intercambiando aprendizaje en torno a la educación ambiental. En esta oportunidad, este, don Mario nos va, va a participar en esta y también nos va a acompañar este, en otras también, en otras ponencias el día de mañana vamos a tenerlo a él, este, también acompañándonos y sin más preámbulo le damos la bienvenida a don Mario y lo dejo con su público y también recordarles a todas las personas participantes que por favor, este, en lo que tenemos el espacio de comentarios en la parte de abajo del Facebook Live, por favor, sus consultas, sus comentarios, sus opiniones son muy valiosas y esperamos al final de la actividad este, también ponerlas, ¿verdad?, para que el ponente pues también pueda interactuar con ustedes. Y sin más, este, don Mario, muchísimas gracias por acompañarnos y es todo suyo, les espacio. Hola Fernando, buenos días. Un saludo para toda la gente que nos está, eh, que nos está viendo en este momento, en este encuentro ambiental. Eh, bueno, como decía el compañero, mi nombre es Mario Bonilla, yo soy sociólogo de, de la UCR y también estudiante de trabajo social y formo parte del, del equipo de coordinación del proyecto Agua, Lucha y Justicia Ambiental en el Caribe Norte. Y bueno, esta ponencia la titulamos La acción social desde la virtualidad. Reflexiones metodológicas del proyecto Agua, Lucha y Justicia Ambiental ...en el Caribe Norte desde el contexto de pandemia. Eh, bueno, para contextualizarles un poco sobre este proyecto... Eh, ...este tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades locales... ...para la protección de zonas de alto valor socioecológico en el Caribe Norte... Esto mediante la creación de espacios educativos, apoyo a plataformas de diálogo y acción comunitaria que fomenten la justicia ambiental y la sostenibilidad a escala regional de cara a los desafíos que plantea la crisis climática. Estas tres palabras, perdón, frases, eh, las ponemos en rojo porque precisamente son como los enfoques que guían el proyecto. Espacios educativos, apo apoyo a plataformas de diálogo y la acción comunitaria. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, como antecedentes, tenemos que, bueno, la zona del Caribe Norte tiene un alto valor socioecológico, socio lo, eh, lo que ha ocasionado una lucha histórica por la protección del agua, eh, que es como el enfoque de nuestro proyecto. También ha habido una lucha histórica ante las injusticias laborales en las plasmaciones de monocultivo de banano y piña. Eh, este proyecto... Eh, inició en el, el año 2020, el año anterior, pero coincidió precisamente con la pandemia del COVID-19. El proyecto inicia más o menos en marzo y la pandemia también, ¿verdad? Como recordarán, eh, la virtualidad en, en nuestra universidad comenzó la segunda semana del mes de marzo. Eh, entonces, el proyecto eh, presencialmente solo tuvo una semana o un poco más, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, con estudiantes y demás, entonces eh, ahí es donde eh, inicia el reto de un proyecto que está iniciando en una con una propuesta que estaba formulada 100% para la presencialidad y se ve transformada de un momento a otro, y precisamente por todas esas transformaciones eh, el año anterior realizamos una sistematización de, de todo lo acontecido durante ese año y es lo que nos ha proporcionado las bases para reformular algunas Cuestiones metodológicas y propiciar estas reflexiones. Ahora, ya entrando en lo que es sistematizar, aquí quisiera mencionar que, si bien a, no, a nuestro proyecto le interesa pues conocer lo que sucedió el año anterior y demás, para efectos de esta ponencia, quisiéramos que otros proyectos que también trabajan en la zona, que trabajan en el, en, en el tema de medio ambiente en general o que simplemente están desarrollando. Eh, acción comunitaria en, en diversas comunidades del país eh, adopten esta eh, la herramienta de la sistematización para poder formular este tipo de análisis y, y propuestas metodológicas. En nuestro caso, eh, las, las razones del por qué sistematizar, bueno, las resumo en estos cuatro puntos. Primero, porque había una ausencia de de viabilidad para desarrollar la propuesta, como les decía, la propuesta estaba totalmente para ser desarrollada de manera presencial y sin esperarlo ni, verdad, de, sin, sin una antesala se nos puso la, la virtualidad. Eh, también se dieron tensiones a lo largo de todo el año y aún hasta la fecha sobre eh, el desarrollo del proyecto a causa de la pandemia eh, esas tensiones nos referimos a incertidumbres, a ver qué va a pasar el próximo mes, ¿verdad? Es, es muy, fue muy complicado. Eh, también eh, se evidenciaron vulnerabilidades de la población ya existentes y otras que fueron emergentes. Y el, el proyecto y la acción, la acción comunitaria tiene que incorporar esas vulnerabilidades, esas condiciones en las que la gente está realizando la labor comunitaria. Y y también tenemos que la reformulación de los objetivos y de las estrategias metodológicas fueron gracias a esta sistematización en conjunto con otros trabajos que se realizaron, ¿verdad? Y bueno, a modo general, para, para, a, a mi criterio, a, para todos los proyectos que trabajamos en estos temas y en las comunidades, eh, el objetivo de la sistematización es precisamente recuperar el proceso vivido y de ahí tomar... Eh, aprendizajes eh, identificar barreras límites y todo lo que podamos aprovechar de este bueno siguiendo eh, cómo se realizó esta sistematización son pasos muy básicos por ejemplo eh, la revisión de toda la documentación eh, desde antecedentes eh, previos a la formulación del proyecto entrevistas al equipo docente en el caso de este proyecto cuenta con tres docentes y estudiantes asistentes eh, desde luego que también estudiantes de, de su TC, de sus tcu se realizó también una revisión y profundización de reportes de los estudiantes de los tcu donde más que pon, más que ser un reporte lo que buscamos rescatar es la experiencia del trabajo comunitario de la interacción con las comunidades de, de sus aprendizajes ¿verdad? Eh, se hicieron consultas con actores de las comunidades eh, en este punto resalta para nuestro proyecto el consejo local del agua eh, allá en el caribe norte y algunas asadas de la zona también que han sido actores fundamentales para el desarrollo de este proyecto luego hacemos un análisis crítico y para esto usamos autores eh, de educación popular como eh, paulo freire o oscar jara en sistematización y otros, pero eh, lo, también le damos muchísimo peso, como decíamos en el resumen de la ponencia, a la experiencia que nos cuenta la, la gente de las comunidades, verdad de cómo han vivido este proceso. Y luego pasamos por eh, la etapa de validación, que es también parte de, eh, esta ponencia es parte de ese proceso también de validación. Ahora bien, algunos de los hallazgos que que hemos encontrado con esta sistematización y que también creemos que se pueden extender para los proyectos que trabajamos en la zona son los siguientes. Eh, la consideración de la pandemia para articular eh, el contexto y las relaciones sociales. Creo que hay que tener muy claro que si no, eh, que si no, no contextualizamos que estamos dentro de una pandemia, el proyecto o los proyectos mmm, va a ser muy difícil poderlos desarrollar. También eh, hay una dificultad de que el estudiantado siente identidad con los territorios y sus realidades. Eh, sabemos bien que eh, el TCU propicia, ¿verdad? Eh, eh, intenta ese acercamiento del estudiantado hacia las comunidades. Y al tener esta distancia virtual, al ellos y ellas no conocer este, este territorio, pues hay una brecha muy grande. Y eh, bueno, se tratan de hacer todos los esfuerzos posibles, pero sin duda es una de las dificultades que tenemos en este momento. También, bueno, los recursos materiales, en este caso virtuales, son insuficientes y no son fijos. Es decir, puede que hoy contemos con, con eh, internet y comunicación con la gente de la comunidad, pero no sabemos si la próxima semana eh, o en un mes vamos a contar con esos mismos recursos. Eh, también eh, un punto muy importante es que durante este periodo que llevamos de ejecución de proyecto, que coincide con la pandemia, eh, se ha evidenciado un fortalecimiento o surgimiento de prácticas de economía social solidaria. Eh, en ese sentido, también muchas de estas prácticas han sido eh, desarrolladas por mujeres, siendo ellas claves para el desarrollo de proyectos comunitarios, participación y demás durante eh, esta emergencia de salud. Y finalmente, que la salud mental debe ser considerado como un eje transversal durante todo el trabajo. Aquí se mezclan sentimientos, eh, sentires, pensares de todas las personas, porque estamos como en un, como en un sub y baja, ¿verdad?, de, de la salud mental y si no consideramos esto pues va a ser complicado también el, el desarrollo metodológico ahora bien para ir puntualizando factores de éxito que encontramos eh, en este proyecto y que y los compartimos con el objetivo de que puedan ser también aplicables en otras en otras modalidades del trabajo de la, de la zona caribe, bueno gestionar comunicaciones desde la empatía y la confianza esto se hace mediante procesos de escucha, de comunicación, de diálogo y demás. Capacidad de identificación de las limitantes y gestionarlas. Si vemos que en este momento la comunidad eh, tiene, tiene una limitante para poder gestionar el proyecto, las actividades que se realizan, pues hay que primero identificarlas verdad y ver cómo las gestionamos con los recursos que tengamos eh, uniéndonos con otros proyectos por ejemplo si definitivamente no podemos gestionarla entonces tenemos que hacer una adecuación a la metodología pero no ignorarlas verdad porque vamos a tener menos participación e impacto luego está la escucha hacia las comunidades y la construcción colectiva como les decía en el punto tras anterior en ese sentido eh, llegó un momento por ejemplo en este proyecto que las actividades no estaban eh, funcionando, que fue precisamente al inicio de la, de la emergencia eh, y se dio una construcción colectiva con los actores de la comunidad. Entonces se dijo, bueno, con las necesidades que se presentan en este momento y los recursos que tenemos, ¿cómo podemos trabajar? Y se hizo una construcción colectiva para el plan de trabajo de todo el año. Eso fue un factor de éxito muy importante eh, durante el año anterior. Luego la flexibilidad en todo el proceso, como hemos veni he venido diciéndoles, estamos en un sub y baja. Puede que hoy tengamos eh, las condiciones, mañana no. Eh, puede que nuestra salud mental eh, un día no esté bien. Y si no trabajamos con esa flexibilidad de comprender el momento en el que estamos, pues va a ser más complicado. También la apertura de espacios a actores emergentes. En este caso nuestro proyecto ha sido eh, dichosamente cómo decirlo, como muy, eh, la participación ha estado pre, predeterminada por las mujeres, eh, por lo que viendo ese, ese, ese dato, hemos propiciado actividades que van más hacia los eh, objetivos que, que las mujeres participantes tienen. Y finalmente, el proyecto no hubiese tenido los... los Resultados que tuve el año anterior sin el compromiso de los actores claves. En este caso, el equipo docente y de coordinación, el estudiantado y los actores de la comunidad que les mencionaba antes. Ahora, factores limitantes. Y este, colocamos esa imagen de, de la manita con el corazón porque eh, aquí no vemos los, los factores limitantes como una barrera, sino como como un factor al, al que hay que darle atención, ¿verdad? Buscando las herramientas necesarias o, o, lo, o con lo que disponemos para gestionarlas. Podemos, bueno, como ya dijimos, la necesidad del contacto físico, a pesar de que tenemos muy buenas dinámicas desde la virtualidad, no podemos dejar de omitir la, la necesidad del contacto, del poder estar en las comunidades. La gestión del presupuesto en un proyecto eh, como este, en un proyecto que estaba pensado para ser totalmente presencial y hacerle una transformación a todo lo virtual, pues representa un reto eh, bastante grande para poder ejecutarlo y poder realizar las actividades eh, correspondientes. Otra limitante es la incertidumbre y las emociones asociadas. Aquí podemos mencionar miedos, inseguridades, eh, momentos en los que las personas no quieren participar y por lo que mencionábamos antes es esperable que eso pase hay que dar los momentos y si hay que hacer alguna pausa algún momento de silencio eh, creo que hay que tener la flexibilidad para hacerlo también se identificó la recarga social sobre las mujeres esto si bien va asociado a la parte de economía social solidaria por ejemplo eh, hay un recargo en las mujeres que ha, ha sido ocasionado por la pandemia. Eh, el cuidado de la casa, eh, la labor de educación en casa también está recargada sobre las mujeres, el cuidado eh, y otras prácticas, eh, eh, ¿verdad?, para generar ingresos económicos ha estado recargado sobre esta población. Y finalmente, las herramientas tecnológicas insuficientes. Eh, eh, la, la comunidad, muchas de las comunidades con las que trabajamos no tiene el equipo necesario o la conectividad para poder eh, pues trabajar al 100%. esas han sido como las limitantes identificadas. Podemos ver entonces eh, la siguiente. Eh, a modo de cierre, aprendizajes desde la acción social, según lo que les he comentado. Bueno, primero que los procedimientos lineales son una ilusión. Si vamos a trabajar desde la acción social, eh, pues una malla metodológica eh, será nuestro, nuestra guía, ¿verdad? Eh, tenemos todo muy cuadradito y formulado, pero no va a pasar así. Y más que ser una barrera o, como les decía, un, un error en la planificación, es más bien que esa metodología se va a ir acomodando a... A la comunidad, ¿verdad? Eh, se va, es, yo lo veo como que es la comunidad apropiándose del proyecto. La escucha activa como herramienta permanente de comunicación, eso es también parte de que la comunidad adopte el proyecto, lo haga parte de, de ella y, y lo valide también. Luego está la importancia de la validación de sentires y los pensares de las comunidades. Eh, la sistematización es una herramienta crucial para poder eh, eh, trabajar en este tipo de proyectos eh, que trabaja con tantas poblaciones, con tantas comunidades y organizaciones comunitarias. Y bueno, finalmente las oportunidades emergentes de las nuevas realidades, eh, si bien eh, han habido cambios que pues no son positivos para muchas poblaciones, esta... Esta pandemia nos ha dejado nuevas oportunidades, para, bueno, nos ha mostrado nuevas oportunidades de trabajo con las comunidades, ha evidenciado nuevas formas de organización y nos parece que eh, esas oportunidades es momento para potenciarlas, ¿verdad? Y finalmente, ahora sí, eh, este, este proceso de, desde que iniciamos el año anterior este, nos ha dejado como enseñanza que estamos en un momento en el que hay que tener una apertura a las nuevas propuestas metodológicas e interacción. Por ejemplo, en, viendo la dificultad eh, en algunos momentos del estudiantado hacia las comunidades, una de las maneras de poder acercarles es, fue más bien decirles eh, se, según sus intereses y habilidades, cómo cree usted que puede aportarle a esta comunidad. Eh, entonces se dieron una serie de amplísima de cursos, eh, desde los conocimientos de cada estudiante para la comunidad, para las comunidades, ¿verdad? Eso es algo totalmente nuevo que surgió de, de idea de Ellos y Ellas y dio resultados muy positivos. También se puede mencionar el mercadito comunitario que se hizo en diciembre. Ese, esta propuesta metodológica fue precisamente para impulsar nuevos emprendimientos, nuevas formas de economía social solidaria, de trueque para eh, nuevos eh, proyectos que estaban surgiendo en el contexto de la pandemia o algunos que se fortalecieron en, en esta y que propició un intercambio entre comunidades increíbles. Aquí me gustaría mencionar que en el mercadito comunitario tuvimos 54 eh, proyectos inscritos, participantes y el 90% de estos emprendimientos o proyectos eh, eran liderados por mujeres entonces eso es una muestra de de lo que les he venido mencionando sobre la participación que ha tenido las mujeres en, en nuestro proyecto y sobre todo la apropiación que han tenido sobre este y bueno ya para finalizar eh, Esperamos que lo que algunos de los hallazgos que encontramos sean también, como les decía al inicio, aplicables para sus proyectos, sean leídos desde una mirada eh, de, la acción, de la acción social eh, y les dejo esta frase de Paulo Freire que dice, el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre, estudiar no es un acto de consumir ideas sino de crearlas y recrearlas. Bueno, muchas gracias. Les, espero que les haya servido y, y hayan tomado algunos aprendizajes de nuestra sistematización. Mario, muchísimas gracias este, por esta presentación. De verdad ha sido este, muy gratificante poder leer esta experiencia que han desarrollado y el, los procesos de sistematización en la región. Yo creo que definitivamente tenemos que fortalecerlos desde el proyecto de promoción de la gestión ambiental en la provincia de Limón, uh -huh. Este, Espero que podamos hacer alianzas posterior al encuentro, que efectivamente trabajemos en conjunto, que esa es justamente la idea. Este, me llena de mucha esperanza que efectivamente estemos entrando, encontrándonos la comunidad freireana, ¿verdad? Y que estamos leyendo a Freire y lo estamos releyendo muchísimas veces, igual uh -huh. que a un Oscar Jara que todavía nos acompaña e incluso podemos contactarlo para ver si hacemos algún proceso a nivel de la región y bueno, la sede siempre, ¿verdad? este Como foco central y totalmente invitados a que, pues, trabajemos en conjunto. Y este, sin nada, y agradecerle de nuevo por su participación. Veo que en el chat no, no tenemos comentarios este, ni preguntas por el momento. Sería, vamos a pasar ahora a la siguiente presentación. Agradecerle Perfecto. de nuevo, Mario, que nos Muchas está gracias. acompañando en el resto de actividades ¿verdad? Este, que vamos a tener durante toda la semana. Y este, sin más preámbulo, este, pasamos ahora con la siguiente presentación. Nada más vamos a remover por aquí un momento. Perfecto. Este Tenemos a Don Víctor. ¿Cómo está Don Víctor? Buenos días. Un placer tenerlo por acá. El, su micrófono. No lo escuché. Probémoslo. Estamos por ahí. Y todavía no lo, no lo escucho. Vamos a ver... Ahora ahora, si a escucha, ahora sí lo escuchamos. Ok, perfecto. Ahora lo escuchamos. Este, esta ponencia, que bueno, son dos ponencias, es un grupo grande de trabajo, ya los, vamos a, ya los vamos a presentar. Es básicamente datificación de asadas pertenecientes a la región Caribe Norte en la primera etapa. este Nada más un momento para... Este, salir de aquí, poder hacer la transmisión de efectivamente la presentación y hacerles el ingreso a las diferentes personas que nos van a acompañar. Vamos a ver. Eh, don, don Fernando, nada más para… ok. Uh -huh. eh, falta uno de los compañeros, no sé si él estará en la sala de espera… Eh, perfecto eh, ok ok está bien okay. Eh, bueno muy buenos eh, días aún a todos los que nos acompañan y nos siguen en la transmisión mi nombre es eh, víctor manuel peraza sandoval eh, yo soy estudiante de ingeniería civil eh, me encuentro actualmente egresado y estoy realizando eh, mi tesis de licenciatura eh, a continuación les vamos a presentar eh, los resultados obtenidos en, en una actividad de este trabajo de trabajo comunal que acaban de ver la presentación del compañero mario para seguir en, en el mismo en la misma temática eh, y estoy acompañado de eh, de mis compañeros de trabajo que eh, les voy a dar la oportunidad de que se puedan ir presentando ellos también Eh, bueno, mi nombre es Maribel Jiménez Arias y soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, mi nombre es Andrea Rodríguez Soto y soy estudiante del último año en la carrera de Enseñanza de Líneas. Buenos días, mi nombre es María Paula Serrano y soy estudiante de Trabajo Social en el último año. Hilary Pamela Bonk arcia soy estudiante de Dirección de Empresas y este es mi cuarto año en la carrera. Buenos días, mi nombre es Rodolfo Fernández, yo soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y en este momento me encuentro en mi cuarto año de carrera. Parece ser que tuvimos un problema con Harold. Okay. Se le trabó el, se le trabó el, el audio, la conexión. Eh, este, usted, me, usted me dice, Fernando. Entonces, si le damos sí, un, si gusta, un momentito, si gusta, este, podemos continuar y en el transcurso, ellas creo okay. que se podría conectar. Nada más voy a poner la presentación de nuevo. Perfecto, acá, sí. Para ponerla y este estamos, este ustedes van indicando ahí, igual tenemos por acá el orden de las personas que van a ir hablando, perfecto. Ok, perfecto. Eh, ok, si le si le puedes dar, eh, no sé en pantalla completa, por favor. En este caso es que como la teníamos en PDF, este documento lo podemos ver así vamos a tener que okay. de esta Está bien. Eh, bueno, como les decíamos, como les decíamos eh, este es un proyecto eh, que realizamos en el marco del trabajo comunal universitario, eh, tal vez para ubicar un poquito a la gente que no conoce, el trabajo comunal universitario es parte de una eh, serie de actividades que tienen que realizar todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica para terminar eh, sus programas de estudio y eh, bueno, este se ya es el 743, agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte. Y el proyecto consistió, eh, bueno, en una adaptación a la virtualidad eh, dada por las situaciones eh, de la pandemia que sucedieron. Y bueno, a continuación les vamos a estar presentando los resultados que obtuvimos. Eh, tal vez nada más como para introducir un poquito lo que vamos a estar presentando entonces primeramente una introducción luego una serie de resultados que los hemos organizado en resultados cuantitativos y resultados cualitativos y posteriormente las conclusiones del trabajo eh, el compañero Errol sería el que continúa no sé si ya él pudo conectar su audio Hola, no sé si ya me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, desde modo de introducción, eh, el, proyecto, el proyecto trata de resumir el trabajo con las asadas de Caribe Norte de las zonas de ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, todo bien. Ok, este, como dije, el proyecto trata de resumir el trabajo con las asadas del Caribe Norte de la zona de Guasimo, Desde el proyecto se presenta, eh, como dijo Víctor, es presentado por el trabajo comunal, universitario, agua, lucha y justicia ambiental, con el fin de realizar la identificación y caracterización de las fuentes de agua en las asadas de los cantones ya antes mencionados. El objetivo principal es, a medida de lo posible, la creación de bases de datos, generar redes desde las asadas y educación sobre temas relevantes para estas. Y en la parte de cómo se desarrolló esta, este este proyecto, eh, fue primero por una parte obtención de datos, que con el fin de obtener la cantidad de asadas, eh, se... Se acudió a Alejandro Vega de la Municipalidad de Pocosí, quien brindó contactos de asadas de este dicho cantón. También se sostuvo una reunión con Jairo Mora, que es una persona partícipe de Colagua, al cual se le explicó un poquito la importancia de la investigación y también nos facilitó el listado de correos de las asadas de los diferentes cantones. Y después de eso, ya teniendo como los, los correos o contactos, se procedió a contactarlos y hacer una lista de jurada para para trabajar con las asadas. Eh, se hizo la creación y aplicación de encuestas con la plataforma Google Forms. La, este, esta encuesta, estas encuestas tuvieron preguntas de, que tomaban temas administrativos y técnicos, los primeros en referencia a ubicación y administración de la organización y los segundos sobre información catastral hidrológica e hidráulica. También cabe destacar que se utilizó de referencia el formulario Ubicación y Caracterización de los Manantiales, del Programa de Cuentas Hidrográficas y el Recurso Hídrico del Área de Conservación Tortuguero. Y también se, este, con, como medida de incentivar a los integrantes de las asadas y ayudarles a contestar los, los formularios, se realizaron reuniones en Zoom. Después de ya realizar las, las, las encuestas, se desarrollaron dos capacitaciones respectivamente, una que fue como una parte introductoria que tuvo como nombre TC 743, Agua, Lucha y Justicia Ambiental en el Caribe Norte, Sesión Informativa en la que se definieron conceptos de relevancia para la actividad, por ejemplo, plano catastral, pozo, manantial o caudal, la cual tuvo una participación de 14 asadas, y la segunda capacitación, llamada cambio climático, influencia en la gestión y rendimiento de asadas, en la que se informó de forma general el contexto de cambio climático en la actualidad, cómo afecta a las asadas y la explicación del efecto invernadero. Esta tuvo una participación de 11 asadas. Y por último se hizo el procesamiento de la información, que con la información que se obtuvo de los formularios se empezó a procesar la información. Bueno, entonces, eh, para continuar, eh, pues básicamente eh, haciendo tal vez un resumen de lo que mencionaba el compañero Errol, eh, que era básicamente nuestra metodología de trabajo, eh, la idea principal eh, de este TCU eh, era pues, establecer una base de datos eh, de todas las asadas que se ubican en la región Caribe Norte, una base de datos eh, que contuviera información eh, básica, administrativa, técnica y, y todos los y demás temáticas importantes relacionadas a lo que es el funcionamiento de la SA, con el fin pues, de lograr generar una base de datos para realizar actividades de articulación, información, educación. Eh, que, no es, que precisamente esta base de datos de momento no existe. Y entonces, pues, la idea principal era esto. Entonces, eh, a partir de estas actividades que hicimos mediante eh, encuestas de Google Forms, se, obtuvimos una serie de resultados y los dividimos primeramente en unos resultados cuantitativos que la compañera Meribeth los estará presentando a continuación. Eh, ¿Me escucho? Hola. Sí, te escuchamos. Sí, ah, ok, perfecto. Bueno, en el análisis, como, menciona, como mencionaba Víctor, en el análisis de resultados de la recolección de datos de estas nacientes se realizó la respectiva recaudación abarcando los cantones de Pocosí, Cora y Básimo, en los cuales un, un 48% de los mundiales pertenecen a las asadas. Nuestro punto de estudio, los otros porcentajes se dividen en la municipalidad, gobiernos, entidades privadas como se muestra en la figura en pantalla. Para seguir con los datos, en el siguiente gráfico, es importante mencionar eh, que las asoci asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales tienen como una de sus funciones otorgar eficientemente el servicio de dotación de agua según los diferentes usos que a este se le dé. En el caso de las asadas del Caribe Norte, un gran porcentaje de recursos se aprovecha para consumo humano. como se evidencia en la figura? No sé si está viendo. Eh, seguido, ajá, ok. Eh, un gran porcentaje de recursos se aprovecha para consumo humano, seguido del comercial y con un gasto nulo de riego en esta zona, esto es por el clima característico de la zona, que es muy lluvioso. En el siguiente gráfico podemos observar que toda esta distribución de las aguas, al igual que la operación y desarrollo de los sistemas de acueductos alcantarillados, eh, son fines de una asada, regidas por la Ley de Asociaciones Número 218. Pero aún así, es de relevancia que como bien público, este cuente con un contrato extendido por el gobierno otorgando la gestión y explotación del manantial, llamado concesión, en el caso de las asadas, en las asadas encuestadas, un 44% cuentan con este contrato administrativo, un 48% lamentablemente no cuenta aún con este y se espera que en el 8% que está en trámite se logre subir el porcentaje de concesionados y que el resto empiecen a, a realizar el trámite ya que es muy importante. Bueno. Bueno. Otro aspecto importante que se quiso recaudar, recaudar es el estado de la captación de los diferentes manantiales. Según con las respuestas de los encuestados, el 48% de las captaciones se encuentran en un muy buen estado, el otro en un buen estado, dejando en evidencia que un gran porcentaje se maneja de la, de la mejor manera, pero que aún se debe trabajar en capacitar y mejorar ese 20% evidenciado en el alcance obtenido. Bueno, y para finalizar eh, con los gráficos, es importante conocer el promedio de la producción total de agua, así que se ha definido la producción total del agua por manantial y por asadas. En la encuesta se tomaron los datos acorde a los litros por segundo, como se muestra en la figura, donde la asada de la suerte produce la mayor cantidad de captación y distribución de agua seguida de la de Argentina. Esto es proporcional a la cantidad de abonados que se ven beneficiados de este recurso. Claramente, entre mayor sea la producción de agua en el caudal o captación de agua, estos porcentajes de abonados por asadas evidencia también la producción de las aguas por manantial expuestas. Observamos por asadas y por manantial. Bueno, se verá más claro en los mapas que mi compañero Rodolfo va a exponer. Muy bien, ahora, como ya se ha mencionado, parte importante de los objetivos de este proyecto era la generación de una base de datos que incluyera la información recopilada. Para esto se utilizó la herramienta QGIS, con la cual se generó una serie de mapas, los cuales ilustran la, la información de manera gráfica. Eh, en este primer mapa que se observa, la nombrado ubicación cantonal de las oficinas de las asadas Caribe Norte de Costa Rica, se observa la ubicación geográfica de todas las asadas del Caribe Norte de Costa Rica que respondieron el formulario. En esta vemos, por ejemplo, la, la ubicación de la asada Agrimaga, Aguas Frías, La Florida, La Fortuna y su distribución geográfica en los cantones de Limón. En este segundo mapa vemos el, el mapa Centros Poblacionales en un rango de 5 kilómetros de las asadas Caribe Norte de Costa Rica, en el cual, según los datos del ITEC 2014, se muestran los poblados eh, con sus diferentes clasificaciones según la cantidad de, de pobladores y el, el, la influencia que pueden tener las asadas en un rango de 5 kilómetros. En este último tenemos el mapa de la hidrografía a escala eh, 1.200.000 de las asadas de Caribe y Norte de Costa Rica. En este, al igual que la, el mapa pasado, tenemos los datos del ITEC 2014, eh, el cual, eh, en el cual se muestra los ríos y los afluentes a esa escala y también se muestra las asadas donde están ubicadas espacialmente. Eh, bien, entonces pues como pudieron observar, eh, toda esta serie de resultados corresponden a lo que sería información numérica, gráficos y datos. Eh, a partir del proceso que realizamos, también obtuvimos una serie de resultados de tipo cualitativo. Eh, ¿Cómo se obtuvimos esos resultados? A partir pues eh, de la experiencia. Que, que fue real, la realización eh, sobre todo por el aspecto virtual de este TCU y también pues de respuestas y comentarios que los representantes de las asadas nos dejaban eh, en las eh, encuestas que hicimos digitalmente y también eh, una serie de retroalimentación que nos otorgaban eh, en las sesiones de Zoom. Porque, como les decíamos, para estar apoyando la respuesta a este formulario, estuvimos constantemente haciendo sesiones de Zoom en donde se motivara a la gente y les pudiéramos explicar un poco la, la utilización de las herramientas virtuales eh, para llenar el formulario y también para poder hacer una, eh, una respuesta guiada, de este formulario para que los datos que nosotros obteníamos estuvieran completos. Entonces, ahora sí, continuamos con los resultados cualitativos. Eh, los hemos organizado, siguiente diapositiva, por favor. Eh, los hemos organizado en aspectos técnicos, aspectos ambientales y aspectos económico-administrativos. Continuemos. Eh, los aspectos técnicos, eh, bueno, el nivel de expertise. Eh, una problemática que pudimos encontrar es que, pues, el nivel de conocimientos técnicos eh, relacionados con mantenimiento y diseño eh, son un poco deficientes y en la mayoría de ocasiones no es el deseado. Eh, esto, eh, pues, puede producir al, al a la y a su funcionamiento una cantidad de problemas grandes eh, que pueden com, eh, complicar el servicio que se le entrega a las personas que eh, disfrutan de ese servicio del agua. Eh, ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, pues la realización de estas mismas actividades, de programas de educativos, de recursos virtuales, de estudios avanzados, en medio de las propuestas que nosotros hacemos en este trabajo, pensamos que se podría coordinar eh, con una serie de universidades de educación técnica, el traer programas, en los campos de hidrología, en los campos de hidráulica, que se pueda educar un poco a las personas que eh, participan diariamente en el funcionamiento de la asada para poder eh, brindar un mejor servicio y que ellos teniendo un conocimiento y herramientas puedan ejercer mejor sus labores que realizan eh, en las asadas. Continuamos. Eh, la falta de experiencia en contrataciones y equipamiento. Eh, como les decíamos, eh, nosotros hicimos una serie de capacitaciones para apoyar eh, la, la, el llenado del formulario. Eh, Uno de los problemas que nos dimos cuenta es que, pues, los que participan en ASAS tienen poca conocimiento en lo que es procesos de contratación de equipamiento que ellos tienen que estar realizando constantemente. Eh, ¿Cuáles son los desafíos aquí? Pues, principalmente, pues, fomentar colaboración, intercambio, de información, eh, sabemos que esto es un problema en general en la administración pública de Costa Rica, es algo que debe irse trabajando y, y debe irse cambiando en la forma en que se realizan contrataciones, compra de equipamiento, eh, contrataciones de consultorías, etcétera Y pues pro, eh, nosotros proponemos que, que siempre eh, exista claridad en los procesos que se realizan, eh, y que se comunique a todo el pueblo, a todos los usuarios de cosas que se tienen que contratar, equipamiento que se tiene que comprar. Eh, Continuemos. Ahora bien, vamos con el segundo aspecto, como nos estaba diciendo nuestro compañero Víctor, que es el económico-administrativo. El primer punto que queremos tocar acá es el equipo tecnológico inmobiliario. Como se ve en pantalla, la problemática... En este aspecto es la falta de equipos tecnológicos como computadoras, impresoras, entre otros, que estos son recursos básicos para poder llevar a cabo una administración eficaz de una asociación. Y sabemos que se han hecho esfuerzos comunitarios para poder tener estos equipos. Sin embargo, vemos como un desafío, o sea, como el siguiente paso, que las asadas puedan tener este... Equipo propio, tecnológico, inmobiliario necesario, porque esto aumenta la eficiencia y la eficacia de los trabajos que se lleven a cabo en la asociación, además de que tienen información delicada. Entonces, pues es sumamente necesario y creemos que es, es propio. Podemos proseguir. Después tenemos el segundo aspecto que es la coordinación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La problemática es la poca coordinación entre las distintas entidades con las asadas y esto se traduce en un alejamiento de las mismas. Ok, como decía el compañero Víctor, es sumamente necesario que las personas que gestionan estas asadas sea, este, tengan un tipo de conocimiento técnico. Sin embargo, si las instituciones gubernamentales y no gubernamentales no están tal vez eh, eh, frecuentemente atendiendo a las asadas, puede que se, que se vean problemas de este tipo. Y pues obviamente esto se considera como un desafío, que estas instituciones puedan ir frecuentemente a la, donde las asadas y puedan brindar un apoyo necesario, una capacitación necesaria que, que estén necesitando en este momento. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. Y el último en este aspecto, económico-administrativo, tenemos las redes de apoyo. Ok, vemos la problemática de que es la falta de redes de apoyo comunitarias en la zona. Esto es sumamente importante también porque el conocimiento colectivo va a ayudar a que las, a que las asadas del área puedan seguir creciendo, pero conjuntamente. Ok, entonces explicamos un poco si, si alguna asada enfrenta un problema. Y lo puede resolver y después otra asada enfrenta el mismo problema y no sabe cómo proceder, puede comunicarse con la asada anterior y pueden ir generando este conocimiento para que después otras asadas puedan seguir adquiriéndolo ¿verdad? Es sumamente importante y creemos que es un gran apoyo. Un gran apoyo y el desafío sería crear redes de apoyo fuertes entre las asadas. Y podemos continuar. Bueno. Otra de las problemáticas dentro de este ámbito viene siendo el financiamiento económico. Debido a que, a pesar de que las asadas se encuentran parcialmente incluidas dentro de lo que serían las políticas hídricas de la región, debido a diversas regulaciones jurídicas e incluso reglamentos de operaciones, el presupuesto que se les asigna no les alcanza para cubrir en la totalidad de los gastos que las asadas tienen que enfrentar. Por lo tanto, uno de los desafíos o siguientes pasos que deben cumplir a pesar de esta problemática es el buscar maneras de capacitar a su personal, ya sea a nivel administrativo, ambiental, legal, económico, entre otros montones de ámbitos, con el fin de que puedan cumplir de manera más eficaz sus labores. ¿Podemos pasar, por favor? Gracias. Bueno, continuando con las problemáticas, vemos que también existe la falta de disponibilidad de servicios. Disponibilidad de servicios de telefonía, electricidad e internet lo cual impide que se generen incluso estas conexiones y comunicaciones con las demás entidades nacionales e incluso con las diversas asadas con el fin de solventar sus necesidades o así como lo mencionaba la compañera Hillary, el estar en constante comunicación para saber cómo resolver los retos que presenta pues, sobrellevar una asada. En este caso, uno de los principales desafíos pues, viene siendo el cómo establecer comunicaciones eficaces con el fin de que estas labores se puedan ir cumpliendo cada día de mejor manera. Eh, por favor, muchas gracias. Bueno, en este caso, la última problemática viene siendo la disponibilidad de personal. Esta problemática va muy ligado con las demás. ¿Por qué? Porque se puede ver desde dos perspectivas. Se puede ver desde el hecho de que muchas veces las asadas no cuentan con suficientes trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, la cantidad de trabajo se ve recargada en muy pocas personas. Y este tiempo debe contar incluso el que le toma a una persona el capacitarse a sí misma y de manera individual para tal vez lograr ejecutar un trabajo que no está dentro de su área de expertise Entonces, las personas se ven recargadas de trabajo y de tiempo y tienen que ver cómo logran solventar estas necesidades. Asimismo, lo podemos ver desde la perspectiva de aun cuando pueden haber mayores trabajadores o más cantidad de trabajadores y trabajadoras dentro de una sala. Debido a estos problemas económicos, el salario que se les asigna no es suficiente para que estas personas realmente puedan convivir, o bueno, puedan solventar los gastos que conllevan las necesidades básicas de vivienda. Por lo tanto, deben recurrir a un segundo trabajo y las necesidades de una asociación pasan a un segundo plano. En este caso, su desafío o el siguiente paso viene siendo el buscar una manera de lograr contratar a más personas con el fin de que no acumulemos la carga laboral. Bueno, este, en este momento nos encontramos con las problemáticas ambientales. Eh, dentro de estas, eh, las que logramos visibilizar fue el cambio climático, que, bueno, necesitamos más... Conocimientos acerca de, bueno, las, las asadas necesitan un mayor conocimiento sobre el cambio climático, debido a que este por todo lo del cambio climático que está pasando a nivel mundial, muchas veces experimentan cambios en la época seca, lluviosa y empiezan a tener muchas preguntas, entonces eh, creemos que hay una necesidad eh, grandes sobre eh, capacitarles mayormente en cambio climático. Sobre la contaminación del recurso, tenemos también que las asadas presentan problemáticas con componentes minerales como el arsénico y otros que, per que no permiten que el agua, es, este derecho al agua sea eh, totalmente validado. Además que los desarrollos urbanos o el crecimiento urbano este, atentan contra las fuentes de agua o la captación de agua que tal vez deba ser como compartida entre una organización grande y esto pueda afectar eh, los caudales ¿verdad? Este, no sé si me la puedes cambiar <ríe> la diapositiva y para esto encontramos los siguientes desafíos, la necesidad de mayores herramientas educativas en torno al cambio climático para poder profundizar este tema y se pueda dar una mayor protección de este bien. Sobre la contaminación, eh, estamos viendo que hay pocas o nulas herramientas o redes de apoyo que puedan este, bueno, apoyarles en este proceso de tal vez hacer los exámenes correspondientes y ver qué se puede hacer, entonces, y también eso traslapa un punto económico, entonces esta es la necesidad de estos redes de apoyo y la necesidad de una articulación con otras instituciones, por ejemplo las universidades, que pueden este, estarles ayudando o al menos fortaleciendo en este punto. Además es el desarrollo acelerado de las de las áreas urbanas que puede atentar contra los bienes hídricos entonces es también esta necesidad de este esta articulación y este conocimiento muchas veces dicen el que tiene conocimiento tiene el poder entonces esto lo vemos como eh, que desde un frente educativo si estas personas tienen el conocimiento van a saber cómo defender su derecho y vamos nos dirigimos poco a poco hacia las conclusiones que tenemos sobre este trabajo la número uno es la importancia de este proyecto que desde la virtualidad se pueden aprovechar muchas herramientas para poder explorar cuál es el estado real de las alazadas además de este revisar las problemáticas y ver cómo podemos ir fortaleciendo además otra de los puntos importantes a esto es que eh, esta, este proyecto eh, lo vemos de vital importancia, no solo en esta zona, sino ojalá se pudiera replicar en otros, ya sea TCUs o en otros proyectos del país, porque vemos esta necesidad de que haya mayor conocimiento como algo general, algo que podría aportar en cualquier parte del país, al igual de la creación de redes de apoyo, al igual de la creación de... este la de eh, educación general para las personas que manejan estos bienes eh, sigue mi compañero Víctor muchas gracias eh, bueno y aquí tenemos una serie de conclusiones que además de esa que, que comentó María Paula que se marca un poquito más como en la actividad del TCU eh, bueno pues eh, todos estos resultados que estamos presentando pues no fue fácil la obtención de estos eh, se tuvieron muchas complicaciones eh, ofrecidas, bueno, principalmente, como ya mencionábamos, el COVID-19 es una situación, pues, que ha cambiado eh, la vida de cómo funcionamos, eh, de cómo hacemos nuestras cosas y, pues, realmente iba a impactar todo lo que es educativo, universitario y, pues, evidentemente, un programa como el TCU. Eh, los recursos virtuales fueron súper importantes, eh, dado estas limitaciones, las herramientas como Zoom, Google Forms, evidentemente, todos los programas de Excel, los programas que utilizamos para la generación de los mapas. Y, pues, eh, nada de esto se puede si no hay disponibilidad de participación por medio de los grupos de WhatsApp que realizamos, de las actividades de Zoom. Eh, logramos, eh, con las asadas que participaron, porque evidentemente faltan asadas de participar, eh, una coordinación constante en la cual podíamos tener una comunicación directa y estar eh, citando actividades y estar solicitando el llenado de formularios. Eh, eh, la coordinación a partir de estas herramientas y esta participación fue vital sin, sin la ayuda de ciertos líderes eh, en, las, en, la, en la zona, no hubiéramos podido realmente eh, hacer nada eh, también hay un agradecimiento a la colaboración que nos dieron, y pues bueno, rescatar el aspecto de las capacitaciones, como les decíamos, estuvimos realizando una serie de capacitaciones, y de hecho eh, es un programa que se va a seguir continuando, a realizar capacitaciones virtuales de momento, porque tienen necesidad de conocer en ciertos temas, los, eh, eh, los que participan diariamente en las asadas, y pues bueno, es parte de lo que sigue, eh, como les decíamos, esto es una primera etapa, participaron eh, pocas asadas del total que se tiene en la zona, que son muchísimas y pues lo ideal sería que, que siguieran participando, que se unieran más asadas, ojalá que este proyecto, eh, este tipo de datificación de información pudiera llevarse a otras zonas del país eh, esto recordemos que lo estamos aplicando en la zona de Caribe Norte pero por qué no hacerlo en la zona del Pacífico en la zona de Guanacaste en la zona de, de, de San Carlos Alajuela en, en en el Valle Central pues que ahí ya tendremos menos asadas pero en las zonas que hayan se podría hacer una actividad parecida eh, pues Evidentemente, lo mejor sería que esta actividad se continúe cuando, pues, regresemos un poco a la normalidad, eh, sin embargo, pues, eh, utilizando bien todos estos recursos virtuales, pues, pueden continuarse haciendo proyectos de este tipo que impacten directamente a los gestores de, de las asadas y las personas que participan diariamente. Eh, esto es lo que les queríamos presentar. Eh, no sé si tenemos algunas preguntas. Eh, nada más comentarles que parte de los resultados que nosotros eh, presentamos, eh, tal vez me gustaría, si, si mi compañero eh, Rodolfo quiere dar un comentario, eh, nosotros generamos una base de datos que la idea es que le quede a las asadas y pues eh, con toda la información de las respuestas, eh, para la utilización de los mapas, utilizamos eh, el programa eh, ARGIS y QGIS, que son programas para, eh, de georreferenciación para la elaboración de mapas, eh, georreferenciados, valga la redundancia. Y, pues, me gustaría un poco que el compañero Rodolfo explicara, pues, básicamente la información que va a quedar en esta carpeta. Esta carpeta va a ser trasladada. A Colagua, que es la entidad que gestiona eh, las asadas y que tiene que ver con la organización, de manera que pueda utilizarse y, sobre todo, que cuando se continúen otras etapas del proyecto, eh, porque al final eh, nosotros vamos a terminar pronto el proyecto del TCU vendrán nuevos compañeros que trabajarán en esto y la idea es pues, que esa base de datos se siga siendo grande y que pues, se multiplique hacia otros lugares, entonces no sé Rodolfo si, si puedes comentar un poquito de, de claro. esa parte de esa información Claro, sí, importante también mencionar que aparte de los mapas que se proyectaron en la presentación, también se generaron PDFs de estos mapas eh, estos PDFs tienen una característica especial, que son geopdfs, que en estos trae eh, información. O sea, ahí, ahí viene una pestañita que, por ejemplo, en los mapas que proyectamos venían las asadas. En esa punta de cada asada, usted puede solicitar la información desde un lector de PDF y el cual va a incluir toda la información que recopilamos. Desde las coordenadas en CRTM05, que son el sistema nacional, eh, hasta quién respondió la encuesta, bueno, el formulario, eh, el cargo que ocupa, los el, si, el, si el manantial es captado o no, el caudal que está forado y toda esta información se puede leer desde un PDF, lo cual nos parece un, un aporte bastante importante, ya que no necesita de un, de un programa especializado, eh, y que cualquier persona con un lector de PDF podría hacer lectura de esta información, lo cual nos parece que es un, un resultado bastante importante en este proyecto. Entonces, eh, eso sería de momento agradecerle, Luis Fernando, de parte de todos nosotros eh, y a ustedes, la organización, también agradecer pues, a los que nos han colaborado también de parte de la Escuela de Trabajo Social, eh, Mario, Liliana, Mariana en este trabajo y pues también eh, a todas las asadas que participaron, eh, que sin ellos pues no podemos responder nada y pues a la gente de Colagua en fin, a todos los gestores de este proyecto y que queremos que esto continúe, verdad, que se siga haciendo Claro, muchísimas gracias Víctor y a todas las personas que se sumaron este, a esta actividad, un montón de estudiantes super comprometidos, buenas exposiciones este, disculparme al inicio tuvimos un problema ahí con la presentación pero ya pudimos después este, acoplarnos este, creo que es parte de todo comentar, este, como parte de los organizadores y también el proyecto ed 1772 definitivamente extender una invitación este, a que trabajemos más en el Caribe, de hecho este, bueno, parte de los objetivos del proyecto en este caso, LD de promoción de la gestión ambiental en la provincia, tiene que ver con la capacitación de asadas, de hecho se había planteado y también como Mario lo comentó, uno de los elementos a los cuales nos enfrentamos durante el 2020 fue que efectivamente tuvimos que modificar radicalmente toda la estructura de lo que habíamos concebido inicialmente para ir a capacitar a las personas, la utilización de sistemas de información geográfica, la identificación de problemáticas ambientales, el mapeo digamos de actores y también de problemáticas en nuestras comunidades y bueno ahora estamos en el proceso de desarrollarlo a través de la plataforma de UCR Global que es la que estamos utilizando también en el encuentro, quienes no se hayan inscrito, recordar inscribirse y este, también eh, pues obviamente extenderles reitero digamos el trabajo conjunto acerquémonos para poder potenciar tenemos contactos y este efectivamente también a la IA digamos a nivel regional ya con el ED hemos desarrollado algunos niveles de alianza pero bueno por la pandemia nos vimos en la necesidad de detenernos y ahora estamos intentando retomar y el encuentro es parte de por dicha, yo personalmente esto, esta información y todo lo que presentaron me parece súper pertinente al desarrollo del proyecto que yo coordino y también súper pertinente para lo que la la sede hace con todos otros proyectos. Entonces creo que esto a nivel de la oficina, este, de, de la oficina regional, verdad, de acueductos comunales. Laura, que está a cargo de Diana Smith y también ahí colaboran otras personas. Creo que es información súper pertinente y súper importante que espero que podamos este, compartirlas también con ellos, ¿verdad? Porque esos contactos están. Aprovechamos, este, bueno, saludar a las personas que nos han estado compartiendo aquí a través del Facebook Live. Don Rafael Calderón este, nos había hecho... Algunas preguntas, en este caso pregunta, ¿cuál es la proyección de la universidad para dar apoyo al manejo del tema ambiental? Esa creo que estaba enfocada para, para Mario cuando estaba exponiendo. Después tuvimos una de Natalia Díaz, Natalia Benavides. ¿Cuáles fueron los principales retos de trabajar con las asadas? ¿La comunicación, capacitación fue dirigida a los miembros de las juntas directivas o a las personas, o a las personas administradoras trabajadores? Una pregunta me parece bastante válida e importante. Eh, después don Rafael nos pregunta de nuevo, ya creo que en el marco de la de ustedes, el presupuesto de las asadas está condicionado a la recaudación de la facturación por los servicios. ¿Cómo podrían hacer las asadas para mejorar sus ingresos, para mejorar por ejemplo las contrataciones o capacitar a todo el personal? Muchas gracias por esta consulta, me parece que es sumamente válida. Y, este por último, nos pregunta también ¿cómo podría articular la capacitación entre la UCR y AIA para las asadas tomando en cuenta juntas directivas y personal de trabajo? Muchas gracias, don Rafael sí. este, por estas Muchas preguntas. gracias. Y, este, don Víctor, no sé, usted tal vez brinda algunos criterios, yo también tengo algunas respuestas para eso, pero okay. le cedo la palabra para que okay. usted nos... Perfecto, comente. sí. No, no, me gustaría también que, que pudieran participar eh, los compañeros, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, eh, me, me parece que María Paula puede tal vez colaborarnos con lo de los retos eh, y también si alguno quiere intervenir, eh, de los que estamos aquí, pueden hacerlo, creo que esta pregunta es bastante buena. Si sí, yo puedo, nada más que vayamos con el momento, porque después me pierdo. Entonces, ¿cuál era okay. la pregunta primera eh, que vamos si a quieres. responder? Te puede poner la, la primera pregunta, ajá, esa. Gracias. Este de los principales retos que enfrentamos nosotros y nosotras, este al principio fue esto de la virtualidad, tenemos que tomarlo en cuenta, que fue un momento en donde el proyecto estuvo un poco detenido porque teníamos que, bueno, mucho de lo que dijo Mario, teníamos que crear nuevas herramientas. ¿Para qué? Para poder comenzar a trabajar con estas comunidades porque la pandemia nos toma a todos y a todas de desprevenidos. Entonces, mucho al principio fue esto, después el cómo contactar, el cómo este, comenzar a hablarles, comenzar a buscar los números, comenzar a buscar qué y dónde, porque no nos encontrábamos en la zona. Entonces, fue uno de los mayores retos que teníamos. Este, además, eh, cuando ya fuimos avanzando en el proceso y comenzamos a hacer las llamadas, comenzamos a mandar los mensajes, cuando comenzamos a hacer los grupos de WhatsApp, empezábamos a hacer redes, cuando comenzamos a hacer las capacitaciones, nos enfrentamos con esto que fuimos exponiendo durante toda la presentación, que fueron este reto de la falta de capacitación en las asadas. Entonces, esto fue también uno de los principales retos, pero por dicha nos fuimos moviendo bien y logramos hacer capacitaciones en las cuales podíamos ya sea responder todas las preguntas, una de qué era cada una de las preguntas, qué era cada una de las cosas que íbamos haciendo. Y otra era como abiertas que si tenían alguna otra consulta de sobre el formulario podíamos irla este ahí respondiendo con respecto a que creo que también se estaba preguntando por ahí este, hacia dónde iban dirigidas este, las capacitaciones, si era como administrativos o trabajadores, este era como a todo. Primero encontrábamos los números, si era un trabajador o un administrativo, se le preguntaba cómo si estaba este, en capacidad de responder las preguntas. Y además de esto, eh, las capacitaciones, por ejemplo, las de carácter ambiental, primero, eh, que es importante rescatar, este, salieron de el pensamiento de las personas de las asadas. Se les preguntó, ¿y ustedes qué les gustaría capacitarse? ¿O qué les gustaría que nosotros y nosotros profundicemos? Entonces ellos respondieron, esto del cambio climático. Entonces dijimos, ah oh, ok, esto es un eje que hay que tocar. Esto es algo que es una necesidad en la comunidad, que eso es algo muy importante de rescatar de este proyecto. Siempre tratamos de trabajar con las necesidades y con las... Este, propuestas de las personas de la comunidad, y entonces vamos como por ahí, fueron a veces administrativos, a veces trabajadores, y también eran muy abiertas para que todos y todas se pudieran ir capacitando, porque recordemos, todos y todas tienen que tener este conocimiento sobre el agua para poder lograr una mayor protección. No sé si responde la pregunta, si tiene algo más, pues, más que agregarnos, pues ahí puede escribirnos tal vez para complementar que, bueno, estos resultados eh, fueron eh, presentados también a Colagua y a los eh, eh, encargados, digamos, de esta parte, eh, y pues también está eh, proyectado presentarlo, pues estos resultados a todas las asadas. Esto es una excelente pregunta, porque de nada sirve hacer este tipo de investigaciones si la información al final no llega de nuevo a la fuente y no se articula con esta información. Entonces, pues sí, en realidad está proyectado para que se presente y llegue a todos los eh, partícipes de este proyecto. Entonces, creo que faltaría una pregunta, tal vez algún otro compañero que nos pueda ayudar. Uh -huh. No sé, me parece que Andrea iba a participar o Kina. Sí, este a mí me pareció también que un reto bastante importante que tuvimos fue la falta de información. Ok, las asadas, no te, digamos, uno buscaba en internet y tal vez las, la información de las asadas no estaba, o el teléfono que digamos, no existía. entonces, pues fue un reto bastante grande para, para el grupo y también creemos que por eso esta investigación tiene un aporte muy valioso, porque recuperamos varias información de las asadas que tal vez no estaban en internet o que tal vez no tenían las asociaciones o, u otros entes que estuvieran trabajando. Entonces, pues sí, también creo que uno de los retos fue la falta de información eh, específica o verídica de cada una de las asadas. Bueno, con respecto a la otra pregunta de lo que sería, si no me equivoco, el financiamiento y la capacitación, no sé si podríamos ponerla por ahí, gracias. Bueno, en este caso... Creo que es muy importante resaltar que parte de lo que nosotros nos dimos cuenta es de eso como una problemática. Por lo tanto, es pertinente realizar tal vez un estudio más profundo sobre las necesidades de cada SADA, así como los entes que tienen que ver con respecto a este financiamiento. Eso sí, como parte de nuestro papel como estudiantes parte de las soluciones que vimos a partir de esta problemática fue el crear capacitaciones desde las distintas áreas que nosotros y nosotras conocemos o hemos aprendido a partir de cursos universitarios. Con esto podemos apoyar a las distintas asadas, podemos ayudarles sin ningún costo económico, que es parte de lo que podría ser incluso una extensión de este mismo proyecto del trabajo comunal. E incluso, así como lo mencionan en, en un comentario, existen distintos entes, como lo que se dice el INAH, que promueve o que facilita, llamémoslo así, capacitaciones para las distintas asadas. En este caso, creo que para poder accesarlas o para que se pueda mejorar, digamos, este servicio de la capacitación, un asunto muy relevante de tratar primero sería esta forma de establecer las comunicaciones. Esta forma incluso, como mencionábamos antes, de que las asadas puedan, ya sea por telefonía fija, por electricidad o internet, comunicarse de manera directa con otros entes nacionales, así como diversas asadas. No sé si tal vez algún otro compañero o compañera le gustaría agregar un poco. De mi parte, eh, lo, que me gustaría, lo que me gustaría comentar es que todo va de la mano con las capacitaciones, que nuestro aporte en general, lo que queremos dejar, es el extender este conocimiento a las personas que tal vez no tengan ese acceso y demás, porque en estos aspectos, literal, el conocimiento es poder. Entonces, por eso capacitaciones del cambio climático, esperamos aportar en aplicaciones que ellos puedan usar o métodos. Por ejemplo, para el Caudal, nos preguntaron muchísimo que cómo se sacaba Entonces, la idea es capacitar a todos para que todos tengan la posibilidad de trabajar en ello. Eso este era lo que quería decir. Eh, Bueno, no sé si faltaba alguna... Ah, ok, esta pregunta es, es diferente, sí. Eh, bueno, yo creo que parte de, de lo más importante de, de articular entre la UCR, el AIA y las asadas eh, yo creo que ya se está haciendo y parte de esta coordinación, digamos, del TCU con Colagua, con las asadas, es parte de estas actividades, sabemos que eh, es clave para el desarrollo que las, las instituciones públicas de Costa Rica puedan realizar este tipo de colaboración. El AIA es una entidad que pues eh, tiene muchísima experiencia en Costa Rica en el manejo de sistemas de acueductos y de alcantarillados y que en los lugares en que pues no puede llegar el AIA y por X situación hay todavía una asada, pues el AIA puede ser vital para mantener un servicio correcto, y de mejor calidad en la SAA, ¿Cómo? Pues articulando, coordinando experiencia, participando en capacitaciones. Entonces, eh, yo pienso que, eh, pues sí debe estarse tomando en cuenta, pero una propuesta es, pues, que se continúe, que se mejore, tal vez involucrar más a la IA dentro de la organización de las asadas y que, pues, eh, se generen eh, nueva eh, material de información, capacitaciones y todo esto que ya hemos hablado. Eh, no sé si alguien quería agregar algo más, yo creo que esas serían las preguntas, ¿verdad? Creo que hay una más acerca de la articulación con la UCR, no sé si me la pueden proyectar por ahí, que incluso va mucho de la mano con esta pregunta de Rafael Canderón, este... Ya tomando en cuenta como el trabajo de la UCR, eh, se observan las estrategias como la articulación de proyectos, es que se están trabajando en la zona, tanto con actores institucionales y comunitarios, este, se tratan de hacer este tipo de vinculaciones, además de una investigación en conjunta en, con la comunidad para generar diálogos y propuestas que nazcan desde las mismas personas y estas capacitaciones nazcan desde las mismas personas. Esto es como lo vital lo vital en el trabajo con las comunidades es el diálogo constante, porque nosotros como profesionales muchas veces, o mejor dicho, siempre tenemos que poner nuestro conocimiento a favor de las comunidades para que esto pueda ser eh, bien aprovechado. Entonces, esta es como una de las banderas que podríamos decir que tenemos. Entonces, creo que... Eh, lo podemos dejar por ahí, este, no sé, creo que el compañero perfecto, Fernando perfecto. quería agregar un poquito más. Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias. Este, sí, efectivamente teníamos acá, el, nos han compartido, como estamos trabajando en conjunto con el INAH, este, parte es importante mencionar, ¿verdad?, de que el INA tiene capacitaciones exclusivas para las asadas, ya lo había mencionado la compañera Andrea, ¿verdad?, tanto en fontanería como en diferentes aspectos, y bueno, la intención en este caso y para cerrar, digamos, ir cerrando efectivamente la actividad, Reiterarles el agradecimiento, este, yo la verdad estoy muy impresionado por, esta, por este TCU y todo el trabajo que han estado desarrollando en el norte. Me parece que la actividad con el Colagua, bueno, la participación en la alianza con el Colagua es súper importante. Yo me he reunido con ellos en la sala de Suerre en el 2018, 19, no, 2019 creo, finales de 2019, y vino la pandemia, entonces de, también fue como otra cuestión que no pude desarrollar, pero este, sí, definitivamente yo les iba a proponer a modo obviamente de trabajo que nosotros nos pudiéramos reunir y efectivamente poder este unir esfuerzos porque como les digo en la parte digamos de la orac del Caribe digamos tenemos el contacto con Diana y tenemos también el contacto con la antropóloga que trabaja ahí y podemos efectivamente hacer un mapeo importante en el sentido de la priorización verdad porque las asadas ya fueron a partir de la planificación y la identificación que se hizo en 2000, desde 2015, con una herramienta ¿verdad? la clasificación de tipo A, B C o D de las asadas poder identificar las prioritarias y a partir de ahí entonces nosotros poder comenzar un trabajo tanto de priorización como de otros lugares donde no podríamos llegar de la misma manera, ¿verdad? muchas de las limitantes tecnológicas que estábamos hablando, ya el ahí las cuenta y tiene un listado, digamos, bastante detallado de cuál es la condición de sus asadas y a partir de ahí, con esa información ornamental en alianza podemos definitivamente yo creo fortalecer mucho del trabajo que ya ustedes están haciendo y por otro lado en la sede caribe también de alguna u otra manera hemos empezado digamos a hacerlo igual contar con mi apoyo para la, todos los elementos verdad que tienen que ver con la expertise yo actualmente bueno curso una maestría en gestión integral recurso hídrico pero igual trabajé digamos en una sala en el acueducto del río blanco durante varios años y conozco también Muchas de las realidades, digamos, del Caribe en torno a este tema, ¿verdad? Entonces, ponerme a la disposición y poner el proyecto a la disposición igual para poder tener esta reunión y ver efectivamente cómo podemos este, caminar hacia allá, trabajo concreto, ¿verdad? Y como decía don Carlos, no quedarnos como una reflexión ahí de, bueno, y esto y lo otro, sino más bien cómo podemos avanzar de este punto en adelante, ¿verdad? Era básicamente eso lo que quería comentar y, y reiterar yo, mi agradecimiento a la participación en esta actividad por parte de ustedes, de todos ustedes, es excelente tener estudiantes comprometidos, interesados en un tema como, como este, a pesar de la diversidad de sus carreras, me parece genial y, y pues nada, sería eso básicamente lo que les quería externar. Creo que eso es sumamente rescatable, es toda la generación de redes de apoyo, tanto de nosotros como instituciones, universidad, como proyectos, como estudiantes, además como las asadas, como tal, que tengan esta articulación, que esto es lo que se debe ir fomentando y creo que estas actividades como la de hoy pueden ayudarnos a ir fomentando estas culturas de, de unidad y de conocimiento, ya que el conocimiento debe ser para todos y de todos, y esto nos da mayor este, protección de derechos, porque si no sabemos qué derechos que tenemos o no sabemos cómo defenderlos, a veces resulta ser problemáticas o no sabemos cuándo nos están violentando el derecho, entonces desde ahí tiene que ser como nuestras banderas, entonces agradecerles por el espacio y muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada más vamos a ponerlos a todos por acá que estuvieron compartiendo con nosotros. Y me voy a salir yo para que podamos vernos. Y muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Estamos totalmente a continuar participando. Hasta luego. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias, gracias.